Apartándome de voto de la mayoría, yo pienso que el asunto de cualquier tipo de ritmo musical en una sociedad determinada se responde con una generación determinada. Eh, si esta generación a la cual le corresponde esgrimir los mayores gastos y llevar la dirección del país y marcar las tendencias de la moda, de la cultura, de lo que se va a oír. No le interesa el merengue, el merengue no se va a oír, aunque se hagan 100 festivales. El problema del merengue es que no hay cultores del merengue y que no hay oyentes, de ir hay merengue, oyentes nuevos, los oyentes a tradicionales del merengue estamos entrampados en lo que oímos en nuestra juventud y no le damos cabida a nuevos cultores del merengue. Y las personas jóvenes que van a ingresar generalmente en el mundo de la música prefieren irse por él, o por la bachata o por el demorre, que todas esas manifestaciones uh -huh. que tienen. El Estado, sin tenerlo como política de difusión del merengue, sino como forma de prebenda, tiene contratado a la mayor parte de las hoquetas de merengue de la República Dominicana, o a una gran parte. Le, le tiene asignado, yo no sé si es un sueldo, una iguala, o no sé qué, pero hay un grupo de hoquetas que son las que tocan bueno, todas las actividades. De cultura, ¿verdad? Exacto, todas, las, todas las actividades que realiza el Estado. Entonces, eh, la bachata se va a corresponder con un Estado, con un momento de la evolución de la vida de la República Dominicana y lo mismo va a pasar con el dembow, con el reggaetón y se van a ir creando ritmos diferentes porque el problema es que nada se queda estancado, todo evoluciona, todo se mueve, todo cambia y pretender anclar a una sociedad en que tenga que rendirle culto a un ritmo determinado porque haya formado parte de su patrimonio en un momento dado, o porque una institución como la UNESCO, que se atreve a decir que tal cosa es patrimonio cultural de la humanidad, eh, como si una tercera parte de Occidente fuera toda la humanidad, eh, me parece, o sea, eso no... no. El asunto es que nosotros tenemos instituciones y hablamos en nombre de la humanidad como si realmente eso representara todo lo que es. Pero yo te puedo preguntar, ¿en cuántas partes del mundo se conoce la bachata? Bueno, la, la, por ejemplo, el, el propio Romero... Conocerla Guad, como conocimiento. Guadalupe, Guadalupe Guerra que la internacionalizó. Claro. Claro, pero la internacionalizó en Occidente. ¿Y en cuáles países? Casi, ca, casi o sea, se parece. Pero mira, en, en Tailandia hay una escuela de baile que sí. enseña bachata. Donde nosotros? Te tenemos, que hemos roto algunas fronteras. Tenemos claro. relaciones eh, de acercamiento, por ejemplo, en el área del turismo. Ajá. Porque en los hoteles se enseña, se practica. Claro, cuando todos, todos los todos turistas esos que vienen, turos, siempre, operadores. En entonces, con esos países. Eh, hay cierto acercamiento con los ritmos musicales miren vamos a aprovechar mañana nosotros tenemos eh, la, la gracia digamos de contar mañana con la presencia de un amigo que es un folclorista historiador y un especialista en términos en, te, en temas de, de música y cultura que es don Pedro Carrera de, de Montecristi montecristeño, pero que hace ya unos años reside en, en Tenares Don Pedro viene para acá mañana eh, y vamos a aprovechar para tratar ese tema. Don Pedro escribió eh, un libro en el 2015 acerca del de merengue típico, se llama Una centuria tocando acordeón que es la historia de lo que fue el desarrollo, el nacimiento, desarrollo y declive y de del, del merengue típico, Guira, Tambora y Acordeón. Por pues cierto que... Él es un especialista y vamos a aprovechar mañana sería para ver parte lo, de, lo de, que... de lo que podemos preguntarle eso, si, claro. si dentro de lo que se, se designó como Patrimonio Cultural de la Humanidad con relación al merengue, está el merengue típico, porque el merengue típico realmente es realmente la representación más autóctona del merengue, Exacto. el merengue que se hizo comercial en la década de, de los 80 y los 90, ...y que se llaman Los Años Dorados... ...realmente se apartó de ese ritmo... Exacto. ...se introdujeron modificaciones que representó... Sí. ...a la sociedad de ese tiempo... ...porque de eso es que se trata... ...es que son los cultores del ritmo... ...los que tienen que hacer la transformación... ...la transición y encargarse de que la cosa evolucione... ...nosotros tenemos hoy por ejemplo... ...dentro del género del dembo... ...del reggaetón, del trap... ...cultores diferentes como Baboni... ...como suna ...como J. Balvin... ...entonces que han transformado a la, la, la el demboco con el que comenzó, Tego Calderón, eh, incluso trascendieron a Wisin y Yandel. Entonces, es eh, eh, un asunto de que los cultores, Carolina, estoy hablando de cosas de tu edad, ¿verdad? Por eso sí te estoy prestando atención. <risa> <risa> Por eso te estás prestando atención. O sea, no, porque... Gracias, estaba, Carolina, no, no me no, callo, mama, ya no ya me callo. Ya no, me no, callo, no, no, ya, no, disculpa, ya sí. Sea, quiero decir que estaba leyendo algo sobre la UNESCO, entonces cuando escuché hablar de Jota lo que ha contado. ¿qué es esto? Continúa, sí. continúa. No, no, no, ya, ya, ya, ya, ya tú me acabas. No, mira qué ha pasado con el tema y cómo ha ido evolucionando la música en, el, en este género eh, que tú citas del reggaetón y demás, cómo han desplazado estos nuevos eh, artistas a los que eh, nacen con el movimiento, si se quiere, del Correcto. reggaetón. Sabemos que es un género... Eh, de, o sea, nace en Puerto Rico y estos artistas boricuas como Tego, Chesina, y esos artistas que iniciaron con el ritmo. Dile a Amado que dan Chesina, porque Amado no va a saber. No, no, yo Playero claro, 37 y todas no, no no, no, esas cosas. No, no, no, no. Entonces, eh, ¿qué ha pasado? Que colombianos, eh, lo, lo mismo... Bernardo Ortiz? No. Pensé en eso cuando los viernes ponen esa ah, música ah, y dije, bueno, me la estoy empatando. Entonces, eh, ¿qué ha pasado? que O sea, las cosas van evolucionando, van cambiando, de alguna manera otras van quedando atrás. Claro. Y... Vemos lo que ha pasado. Cuando se hablaba de reggaetón a nivel internacional, se hablaba de Puerto Rico, ya esto no es así. De hecho, en República Dominicana no se consume tanto el reggaetón o el dembow eh, puertorriqueño, que es donde nace todo esto, porque consumimos o se consume el de acá y, y otros artistas de otros países que han surgido. Como Jay me parece que es Colombiano. Yo conozco algunos reggaetoneros porque los reggaetoneros puertorriqueños entienden que ellos son la continuidad de la salsa. Y Tego hace unos años hizo una producción de salsa con reggaetón, una cosa Me magnífica, encanta Tego, me gusta. Encantadora. Métele esa sombra batería y eres? reggaetón. De mañana